Queridos estudiantes del taller de guitarra, ¿cómo estuvo en las cumbias últimas que les pasé? El pescador habla con la luna. Me vi un poco superada en ese video porque idealmente esa cumbia otras personas te dicen, el pescador y la cantante responde, habla con la luna. Habla con... La... Pero bueno. Como estaba solita, lo hice así y ya está. Espero que les haya gustado. Por ahí vi unos comentarios. Muchas gracias. Hoy día, quiero retomar La mayor, Re mayor, Mi mayor. Pero, el La mayor lo vamos a hacer usando el dedo meñique. ¿Ya? Entonces, hacemos el La mayor con el dedo meñique y nos queda libre el índice. ¿Por qué? porque voy a pasar una canción que súper conocida eh, que se llama Stand By Me, que tiene un video increíble en YouTube, eh, hecho por músicos del mundo, de estos videos que se llaman Play For Change, véanlo por favor, es un lujo, es maravilloso, con el único detalle que está toda en inglés. Entonces yo tomé una versión de un cantante que se llama Prince Royce, y está en castellano con algunas palabras en inglés. ¿Ya? Bueno. El la mayor con el dedo índice libre, porque esta canción tiene FA sostenido. El FA sostenido ocupa cejillo en el segundo espacio, el dedo completo en el segundo espacio, y de ahí hacemos como un MI menor con el meñique y el dedo anular. Para simplificarlo y suena bastante bien. Yo lo que hago es usar el la mayor y le pongo el bajo arriba, que efectivamente es un fa sostenido. Y el acorde queda bonito. Hay que tocarlo sí suave, ¿ya? Nunca vamos a reemplazar completo el sonido del del cejillo, pero les voy a mostrar, por ejemplo, cómo suena. Ahí está el fa sostenido, hecho de manera simple, ya. El rasgueo, el rasgueo de esta canción puede ser muy sencillo, pulgar mano, pulgar mano, con un con un cierto acento. Por eso les pido que vean el play for change, porque ahí está, incluso salen unos eh, unos indígenas norteamericanos marcando súper bien el bajo. ¡Pum! Ok, eso es todo. En alguna parte del video es muy probable que yo haga... Para llegar al... ¿Ya? Es una choreza nomás, que ustedes la usan eh, el pulgar y apretan desde el doceavo espacio hasta el segundo más o menos. ¿Ya? Son jueguitos que uno va descubriendo en la guitarra. Creo que he dicho todo. El rasgueo de verdad que es orgánico. Búsquenlo. Pulgar más. ¿Ya? No es difícil. ¿Y por qué escojo esta canción? Porque de principio a fin utiliza los mismos acordes. La, fa, re, mi, la. Por lo tanto, es una secuencia eh, que se repite hasta el final, y es, es, la canción es hermosa. Es de Ben E King, y yo la conocía por John Lennon, juraba que era de John Lennon. Y no, es de un hombre afrodescendiente, Ben E King, también están esos videos originales en YouTube. Y como les digo, la versión que a mí me encanta es eh, también la de Play for Change. Y ahora, para usar castellano, tomé la de Prince Royce. Ahí vamos. Thank mm -hmm. you. Antes que corte, no se olviden que todos los videos que yo hago los subtitulo en castellano, le pongo la letra abajo, sino que hay que activar los subtítulos, ¿ya? porque son los que yo agrego al video, no los que pone YouTube automáticos, para que vean la letra y además en la descripción abajo también está la letra con las cifras arriba. Que estén bien, practiquen.